Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal y bueno en esta ocasión vamos a hacer otra nueva video reaccionar vamos a reaccionar a Youtube Hispano videos de la película de Sonic que ya salió esta semana en los cines, todavía no la he visto pero obviamente va a ser un buena película y todo eso y bueno, cuando la vea en comunidad o haré un video a ver si me la gana, a ver qué me pareció o a ver cómo en HD y bueno, vamos a reaccionar primero a, a este YouTube hispano de Sonic jesco eh, la película Trailer. Un YouTube hispano que hizo este usuario, que bueno, vamos a reaccionar. Y ok, vamos a darle play y a ver. <risa> <Mario Nelly>. <risa> <risa> <risa> Ok. ¡Va Disney, ¿Qué rayos! ¿Va vale, <ríe> <ríe> Le puso el... Estaría bueno que recortara um, la parte de Sony atrás y este el paisaje quede ya mejor, pero bueno. Ok, no. Me voy rápido. Estará un poquito pero Se fue la luz mientras grababa. Todo lo que sea se hace lo llevo. La chingada, cabrón! no carajo. Hace 20 minutos, una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noreste del Pacífico. Necesitamos... Rien, rien, rien, rien. No tenemos opción. Te encargo de ¿Usted está al Sí, yo estoy. ¿No? ¿Mi nombre. Ay. Yo estoy armando Oiga, amigo, no sé si sepa con Ay, disculpe, mayor, ¿cuál es su nombre? Mosquito. ¡Namau! ¡Jesús Alejandro! ¡A nadie le importa! ¡Quieto, policía! <risa> está. <risa> ¡What the fuck! Ch está el viejo Sonic. No quiero respuestas. Básicamente voy a tener que salvar tu planeta. Ok, Taiwán. <laughs> Compréste. <PlayStation. laughs> ¡Este pendejo, este pendejo, <risa> este pendejo! ¡Ay hey, mira! Hoy di nueve millones de pasos, millones de pasos, millones de pasos. Se la dio. <risa> falta! ¡No puedo respirar aquí! ¿Lleva a su hijo en esa bolsa? No. Digo, sí es un niño, pero no es mío. <risa> ¿No es su hijo? Cuida desodorante y a sándwich podrido. Ma. <risa> Ok, el video dura 6 minutos y creo que son 4, casi 7. Ok, no hay nada. Y ya. Va. Eh, pésimo. Obviamente voy a recortar y editar para que no sea tan aburrido en este fragmento. A ver. Vamos a reaccionar a otro youtube hispano que sea mejor. Vamos a reaccionar a este youtuber hispano, Luisito comunica, se vuelve pinche foro. Ya con eso a ver qué, qué va a aparecer esto, si va mejor que el anterior o igual. A ver. Uf, oh vaya adrenalina amigos. Oh, acabo de robar. <risa> Chicha. Me gusta que en general toda el área de electrónicos tiene electrónicos. <risa> Hola amigos. <risa> Un día más en Marruecos y me gustaría que dejaras de observar Marruecos. <risa> de muy rápido. Ah, eso te voy. <risa> nah. <risa> Disculpe mayor, ¿cuál es su nombre? Beni. ¿Tú qué ves, putito? Y yo, o oh, yo. Listo para otra tremenda aventura sexual. ¿Dónde sí? sí. <risa> Coño de tu madre. Ese de Illuminatus. Uy, oh, está feo ahí. Qué, ¿Qué soy? <risa> ¡Nos vemos, cara de pepita! Por lo general, esto está lleno, está repleto de personas asustándose con animales, fotos, lol. Por lo general, esto está repleto de terroristas teniendo sexo con, con Chango. Es de iluminatos, de esa parte. ¿Por qué se deja Kimber por changos? Porque soy un pinche furtomantecoso. Es un mes en el cual los musulmanes hacen explotar edificios por Dios. diversión. <risa> ¡Oh! ¡No, mames! Y de la nada, nada más siento como me agarra de las chichis, me pega su tremendo trasero. <risa> ¡Adiós, mamá! ¡Huevos! <risa> ah, de eso pondré miniatura. <risa> Está bueno. Bueno, un poco mejor que el anterior, pero bueno no hay mucho que comentar, este estaba bien ok amigos un uh, youtube hispano um, era, encontré pero era, no eran muy buenos capaz solo uno o dos chistes pero es muy repetitivo ya lo habíamos visto en otros videos así que esta vez para ponerle para por último vamos a reaccionar a una parodia de un familiar a ver si en latino a ver si su voz sea mejor que el de Luisito o no eh, muchos se molestan dice que no le gusta la voz del Luisito comunica para Sonic bueno a mí a mí me da igual no tampoco no es tan malo pero ok no soy experto en el tema de doblaje pero bueno no no es no es, es horrible su voz más o menos más menos pega un poco en Sonic pero bueno vamos a reaccionar a este a ver si le queda mejor la voz de Sonic Soy Sonic una pelotita azul de super energía. El... Físicamente okay. muy atractivo. Y para salvar mi planeta tuve... Eh, retiro lo dicho un poco, creo que a este le queda mejor la voz a Sonic. Y <risa> si hemos empezado ya me convenció. si sí, a este le queda la voz mejor que a Luisito Comunica, porque si ves Sonic en español, obviamente, cerrar los ojos y imaginas que la voz de Luisito Comunica no te imaginas la voz de Sonic. Así que creo que... Si me botan su voz, creo que mejor hay que ver en inglés. <risa> ¡Que venir al de ustedes! Dale ¡Ah! ah, queda bien a este. ¿Eh? ¿dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La roca es presidente? Sí. Hace 20 minutos una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noroeste del Pacífico. Ahí está igual. ¿Quién no anda ahí? ¡Ah! ¿Por qué te escondes en mi cochera? Todo el ejército está buscándome. Buenos sí, es días, mi estimado campesino. Voy a darle cinco segundos para que me diga dónde está. Espera, no le hagas daño. ¡Qué buen golpe! ¡Carretera! ¡Woohoo! Esto no está pasando. No puede ser, detente ahora mismo. ¡Es la pelota más grande del mundo! ¡Hay que ir a verla! No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos. Ah, tienes razón, fue aburrido, pero la tienda de regalos no. Ok. Se supone que eres el mejor amigo de Tom del que no para de hablar. Pues yo no veo por qué. ¡Ay, basta! ¡Qué asco! Ah, ok. Se sonó un poco mejor a. a Luisito y ok, está bien. Y bueno, gente, vamos a dejarlo el video hasta acá. Ya cuando salga la pico de Sony, la veré, y. Mi comunidad, de mi opinión o de un video, no sé si me da ganas y ok. Gente, la un hasta acá, si te gustó el video pues darle un me gusta, compartir suscríbete que eso me ayuda mucho para que el canal siga creciendo, ya falta poco, como 20 para llegar a los 2.000 suscriptores, 3 años subiendo videos y al menos, por lo menos ya pasé a 2.000 y ahora 2.000, va es eh, una locura, y ok, también agradecer a los suscriptores que es, que ven mi video y se suscriben los nuevos que, es, que están viniendo y ok, Gracias por todo y bueno, yo soy Jose Ultime y vamos hasta acá y nos vemos en la próxima. Bye.